¿Qué es el machismo para ti? Para mí el machismo es... ...maltrato a las chicas. Yo nunca he visto el machismo. Mm. No. No sé qué decir. Un niño le dijo a su amigo que no llores que llora desde niñas Vi a un niño que decía a otro que grita como una niña. Iba a entrar al baño de chicos con mi hermana pequeña, que tiene cuatro años, y un señor me dijo que, que mi hermana no podía entrar porque era una niña. A veces pienso que si soy ingeniera civil de mayor tenga algún problema por ser chica o que me paguen menos por ser chica. Eh, no me acuerdo de ninguna historia. No me acuerdo de ninguna. Las chicas tienen que jugar a la Barbie solo. Le dijo a mi prima, ¿por qué? ¿Y por qué no te vas tú a jugar a las Barbie Yo también quiero jugar a esto, así que tú no me mandas. Yo mando en mi vida y tú en la mía no. Mm, me gusta jugar, por ejemplo, al ajedrez. Eh, no dejaron jugar a las chicas a polis y cacos. Ni a videojuegos, ni a fútbol, ni a baloncesto. Y eso me parece una tontería porque todos tenemos los mismos derechos. Me gusta que los protagonistas ya un chico o una chica, una chica sea pirata y un chico no. Y yo no quisiera que existiera el machismo. Las chicas también juegan al videojuego, a cosas pues que los chicos también hacen. El machismo es cuando en clase tuvimos una pelea porque las chicas no podían jugar al fútbol o no podían jugar con la pelota. Eh, no dejamos jugar a las chicas al fútbol. No dejamos a las chicas jugar. No dejaban jugar a las chicas al fútbol. Estaban insultando a las chicas. Tuvimos que discutir que nosotras nos tocaba algunos días la pelota y a los chicos otros. Eh, un día a los chicos, otro a las chicas, otro a los chicos. Y los chicos jugaban tres días con la pelota y las chicas dos. Y los fines de semana jug jugábamos con el balón pero juntos. Y resulta que cuando las chicas jugaban, los chicos sí podían jugar con nosotros, pero cuando nosotros jugamos con los chicos, nosotros no podíamos jugar. Yo no dejaría jugar. Un día quería jugar al fútbol. Dijeron que no les dejaban jugar porque era chica y por eso jugaba mal. ¿Por qué no pueden jugar si son igual que nosotros? Y ellos dijeron porque las chicas no tienen mucho valor. Y yo le dije que sí. Y es que se lo demostré porque si juegan mal pues ahí poder aprender a jugar mucho mejor a meter más goles a pasarla pues todo eso un niño me dijo que nunca en mi vida he marcado un gol luego de tres minutos me he marcado un gol y porque algunos sí saben jugar al fútbol me pidió perdón pero yo creo que todo tendría que ser mixto cuando tú estás callado nunca vas a aprender porque Nunca lo vas a decir a la profe o a la mamá que un chico te maltrata o te pega. Tenemos que ser feministas. Los hombres y las mujeres somos lo mismo. Y no importa si eres chico o chica. Lo que importa es que nos divertamos. Cuánto has visto el macho? Perfecto. que los chicos y las chicas somos iguales, no tenemos ninguna diferencia y tenemos los mismos derechos. Tan divertido es, muchísimos. Silencio, por favor, que vamos a volver, Se hemos cambiado la batería, que Entonces, Pero tengo que volver a empezar, que no diga nada, porque todos somos iguales. La gente que no hace machismo eh, me gusta mucho de corazón. Las chicas no tienen que ir, ir, la... Lo que dicen los chicos, si no tienen que hacer lo que ellas quieran.